¿Te gustaría ver el tutorial de este hermoso interizo para bebé de 4 a 6 meses? Muy fácil de confeccionar, le daremos el paso a paso. Aquí se muestra el patrón. Plasma en un hoja de papel y te quedará igualito con esas medidas. Ya previamente cortada la tela del short, de la pretina, del vuelo, la pechera, la parte delantera y la parte trasera. y este el refuerzo este es la pechera, parte delantera pasamos costura a los laterales listo ahora vamos a colocar el refuerzo de la sisa de esta manera, fíjense bien Doblamos y pasamos costura. Listo. Ahora vamos a hacer un pequeño doblez. Overlock por toda esta orilla. Y este es la manga. Hacemos una pequeña redondez. Y le pasamos costura. Listo. Ya le pasamos a a todo esto. Esta parte. Vamos a elaborar la manga de esta manera. Pasamos costura, muy fácil, ¿verdad? Listo. Pasamos costura, doblamos y nos queda de esta manera. Lista la manga. Aquí se muestran las dos. Ahora vamos a colocarla al interizo, a la pecherita. La vamos a colocar de esta manera. Fíjense bien, pasamos a costura en esta parte, igual del otro lado. Dejamos un centímetro para luego pasar costura. Así nos queda. Cortamos los sobrantes. Doblamos hacia, hacia adentro y volvemos a doblar. De esta manera. Igual del otro lado. Esta parte doblamos, pasamos costura y nos queda así, ahora le colocamos el tirante, de esta manera, igual de este lado, ambas partes iguales. Ahora, la pecherita, vamos a pasar costura todo alrededor, pero le vamos a colocar un refuerzo. Listo, ya pasamos costura aquí, en este lado, ahora la pechera. Le vamos a colocar dos botones de su preferencia. Ahora pasamos al short, pasamos costura en esta parte y en esta parte. Listo, ya le pasamos ambas costuras Ahora abrimos y cosemos los laterales Y la parte de abajo Pasamos costura aquí y por acá Listo, así nos queda, muy fácil de realizar Ahora vamos a colocar la pechera. La vamos a introducir de esta manera Le quitamos el botón para que pueda pasar la máquina de coser Y ahora le vamos a colocar una elástica en la parte de la pierna Doblamos y pasamos a costurar todo alrededor muy fácil este proyecto, espero que tú lo puedas realizar. Y nos vemos en los próximos.